el saco, solo para... aquí qué grupo que era intentar entender? No, pero es que tengo que trabajar, tengo que no, trabajar. Nos tenemos que ir a Leven que ponemos fútbol. Pero, pero bueno, es que más o menos no me va a salir. Y el de la cascara me suena el día. No me hacía el día 5 repetitores. ¿Cómo puede? Lo de la puntería tira. de Rafa que broma. Eh, te pedazo perdido. Ayudamos, ayudamos a recoger material, por favor. Ayudamos a, perdón. Primero premio. ¿Qué ha estado ganando? ¿Es que ya campeones? No. ¿quieres no, no, no. sí, hacer una dedicatoria? No, no, te quiero. Saludos te ¿son aquí? Sí, no, la siguiente porque no. La no, no, no, no, no. eh, cabeza que vaya por delante. Eh, es igual que el que quema, al principio. Es eh igual que la que le al principio. La de dos pelotas. No, porque son, los exámenes realmente, o sea, los que os pedimos al final, son los que vienen al final del entrenamiento. Es decir, todo lo que hacemos de evaluación inicial son los previos. Porque los últimos que no existen son los que realmente no. os pedimos. Ah, ¿lo, ah ¿lo, lo que los que no hicimos? ¿Y cuáles son los que no existen Los tres de rebote. Pasivo, pasivo, pasivo imperativo. imperativo. Y los de arriba, cascada, no, ciclo, columna. ¿Y los de arriba? Una Coca-Cola para después. Gracias. Ah, los de arriba es... Pero, por ejemplo, si, yo, gracias, si yo practico cascada eh, normal y después practico, imagínate, el ciclo -scar, pues entonces solo se hace eso todo. Tengo que saber hacer todo. Eh, con cinco nos conformamos. Vale vale, vale, vale. Con cinco nos conformamos. Vale, vale gracias. Ayuda con el material. Antes, antes de ir a Oquini, por favor. Antes de ir a venir. En general, en general, trate un minutillo, a ver si viene. Pues, se ha ido a de la verdad. Lo sé, lo sé.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 Ahora seguir recogiendo si no, y ya se van ellos. Eh, os pregunto, ¿alguien tiene por casualidad los pasos de este juego? ¿Los pasos? Sí, tengo, tengo aquí el secretario. Había que medir algunos a la gente que quisiera por los pasos. ¿Quito los de recogida? Dos 2.000 pasos. pasos sí, en el juego. 2019. Bien, a ver una cosa, profe. Intentad, intentad es que el juego sea una, una, deciros, como si fuese una historia que va encadenando fases. Realmente se parece a uno de los juegos que aparece en Netflix, que es desafío 100, que tiene un, habilidad 100, perdón, que tiene un montón de pruebas. Y este ¿Por qué habéis puesto habilidad 4 cuando tenéis 6 pruebas? No, porque hay 4 no, grupos. Cuatro grupos son, son los supervivientes porque hay 100 personas. Bien, bien, bien. Mira, ahí voy aprendiendo, no te preocupes. Y nada, yo el juego me ha gustado mucho. Lo único que tenéis en cuenta que cuando pasáis de unos juegos a otros las transiciones están un poco parados. Y el último juego, aunque era el ya como el de vuelta a la calma, que tiene una parte más tranquila porque estáis viendo juegos de habilidad para ver puntería, a lo mejor la gente que no estaba participando hiciese algo mientras. Vale, pero por lo demás, bien. Vale. Un aplauso a ella. Gracias.